Hola, qué tal queridos amigos, feliz domingo para todos, qué alegría que podamos iniciar este día en la presencia del Señor, el Padre Celestial que con los brazos abiertos nos recibe a todos hoy en la Eucaristía, por favor, prográmense para que pueda celebrar la Eucaristía, poderse alimentar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo alimentarse también de la Santa Palabra. Vamos a iniciar nuestro día dándole gracias a Dios.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 En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo "¿Qué vienen conversando por el camino. Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado clofa le dijo, ¿Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se enterará de lo que ha pasado estos días por allá? ¿Qué pasó? Él preguntó, pues lo de Jesús de Nazaret era un hombre un profeta poderoso en palabras y obras delante de Dios y de todo el pueblo y nuestros sumo sacerdotes nuestro jefe lo condenaron a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que fuera el libertador de Israel de más de todo esto ya van tres días que en estas cosas es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo fueron en la mañana y nos han dejado sin saber qué pensar muy de mañana fueron al sepulcro y al no hallar el cuerpo volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles que les aseguraban que él estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron también y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Jesús dijo: Qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo que de él se decían las escrituras. Ya cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir, Pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: Quédate con nosotros esta tarde va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: "No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba por el camino la palabra, cuando él iba mostrándonos el sentido de las escrituras". En ese momento se pusieron de camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a, las y a los demás compañeros que estaban diciendo, es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado por el camino y cómo se les había dado a conocer al partir del palabra. palabra del Señor, gloria al Señor Jesús. Esta escena que hoy escuchamos, que vamos a contemplar tan bonita, del camino de Maús, estos dos discípulos, que van de alguna forma defraudados, frustrados, este sentimiento de frustración es muy común cuando ponemos la confianza no en Dios, sino tanto en expectativas y en proyectos muy humanos. Cuando vamos en el poder, en la riqueza, en el sobresalir, normalmente nos frustramos. Pero cuando nuestra fe está puesta en Jesús, en Mesías, el Señor, no nos vamos a frustrar nunca. Se hace necesario que Jesús vuelva a repetirle la lección con cariño, con respeto, pero con firmeza. Jesús les explica las Escrituras, hay un detalle en la palabra de hoy, es la libertad y el cariño con que Jesús se acerca a estos muchachos y también en la libertad cuando llegando a Maús, Jesús hacía demandes de seguir quédate con nosotros en la petición de estos dos muchachos, Jesús se sienta parte del pan y ahí lo reconoce, ahí se le abrieron los ojos, ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras, sí, Cómo arde el corazón cuando vamos a la palabra, cuando escuchamos el mensaje del Señor. Pero sobre todo, cuánta alegría cuando se abren los ojos y podemos contemplarlo en la fracción del pan, en la Eucaristía. Que hoy podamos reconocerlo y podamos decirle al Señor, quédate con nosotros. Pero sobre todo, que hoy podamos levantarnos de la mesa e ir a contarle a otros las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Que el Señor tenga piedad y a todos los bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un feliz domingo para todos, mis queridos amigos.